Hola, en este vídeo hablaré sobre el comando Trim o recorta si utilizas la versión española de AutoCAD. Su funcionamiento es bastante sencillo. Ejecutas el comando, seleccionas los objetos de referencia, pulsas Enter, seleccionas los segmentos que quieres recortar y vuelves a pulsar Enter para terminar el comando. El comando Trim ofrece varias opciones interesantes, por ejemplo, supongamos que quieres recortar los segmentos que se encuentran entre las dos líneas amarillas. Ejecutas el comando, la seleccionas y pulsas Enter. Ahora pulsas F para activar el modo de selección Fence y vas haciendo clic para trazar una polilínea a lo largo de todos los objetos a recortar. Pulsas Enter para terminar la polilínea y pulsas Enter de nuevo para terminar el comando. Con esto evitarás hacer clic en todas y cada una de las líneas a recortar. Si estás recortando objetos y te equivocas, no hay necesidad de terminar el comando y deshacer. Si lo hicieras, perderías todos los recortes que has hecho durante el último uso del comando Trim. Para evitar esto, simplemente pulsa la tecla U y después Enter tantas veces como recortes quieres deshacer. Esto resulta especialmente útil cuando haces muchos recortes de una sola vez. Una vez seleccionados los objetos de referencia, puedes mantener el Shift pulsado para alargar el objeto. Esta opción es exactamente lo mismo que usar el comando Extend o Alarga en la versión española, pero te evitará terminar el comando y tener que seleccionar los objetos de referencia de nuevo. Esta variable de sistema permite extender las aristas de referencia o no, según su valor sea 1 o 0 respectivamente. Si EdgeMode es 1, puedo recortar la línea azul, pese a que mi objeto de referencia no intersecta con ella. Si ahora cambio el valor de EdgeMode a 0, ya no podré recortarla, puesto que el comando no está teniendo en cuenta la extensión de la línea de referencia. Hasta aquí trabajando en dos dimensiones, vamos a por la tercera dimensión. Si el valor de esta variable de sistema es 0, solo podrá recortar aquellos objetos en los que las aristas o sus extensiones realmente intersecten. si el valor es 1, para poder recortar un objeto tienen que intersectar las proyecciones de las aristas sobre el plano XY actual. Y si el valor es 2, para poder recortar un objeto tienen que intersectar las proyecciones de las aristas sobre el plano paralelo a la vista actual.